Saludos, estamos en la tercera parte del video de calibración automática. Ahora vamos a configurar el slicer. Ya tenemos, vimos los dos videos cómo conectar la electrónica y en el eso fue en el primero y en el segundo fu, fuimos como modificar el Marlin y cómo ajustar la altura del sensor a la base de la cama. Ahora en el tercer video vamos a, a modificar el G-Code. Entonces vamos a repetir eh, slicer configuración. Bueno, yo lo tengo abierto. Nos vamos a ir a Printer setting Y acá a ustedes les debe aparecer así, si es que no le han hecho ningún cambio. Entonces, el G28, que es el Home, le vamos a agregar otro comando, que es el G29. Y el G29 monitorea la base. Entonces, con este código agregado, vamos a guardar aquí, le voy a colocar... Eh automática automática con este código guardado cada vez que uno haga el corte cada vez que uno genere los slices por ejemplo acá en automática cada vez que uno genere los slicer va a agregar ese código que agregamos antes de cada impresión, antes de que comience la impresión va a ejecutar ese código Entonces, nos vamos aquí y aquí está M107 que es el que siempre coloca, fija la temperatura Hace home y sensa la base Aquí está el código que agregamos Para toda la gente que ocupa cura, ese programa en la última versión es que tiene Prohibió modificar la línea antes y las últimas líneas del G-code. Entonces, las versiones anteriores, en la parte de avanzados, hay una parte que dice start, gcode eh, y end gcode. En esa parte ustedes tienen que agregar esas líneas de código. En las versiones antiguas, los mismos comandos que se agregan para el slicer, se agregan en el cura, al comienzo de la impresión. Pero ahora vamos a agregarle más cosas. Por ejemplo, monitorear, monitore. monitore la base. Pero qué pasa? La base baja... Si es que en el nozzle hay filamento de la impresión anterior, el filamento va a chocar como está frío, choca, está duro y genera un error puesto que impide que siga bajando. Y el sensor no puede, no puede monitorear la cama. Entonces para evitar eso, cuando baje, nosotros le vamos a decir que baje caliente. ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer para que baje caliente? Lo vamos a hacer con instrucción de, de, del GCO. Vamos a colocarlo acá, Este lo vamos a borrar y ahí debe estar. Y ese es todo el cambio, lo demás lo dejamos como está, y guardamos. y Ya está guardado. Vamos a Slicer nuevamente, generamos el código y ahí está listo. Veamos si se produjo el cambio, el cambio tiene que estar, ahí está correcto. Entonces, enciende, calienta hasta los 170, sin movimiento. Fija hasta los do, hasta los 225 y apenas lo fija, permite los movimientos y entonces ahí hace home y después monitorea la cama. Y después sigue con todo el resto de los procedimientos. Volvemos aquí, guardamos la tarjeta. a guardar bajo el mismo nombre, prueba 2. Prueba ya, prueba 2. Prueba 2, este. Lo eliminamos. Sí. Intenten dejar su SD siempre con un solo archivo. Oh, ¿Cómo lo guarde? Prueba 2 Ahí está que listo, retiramos y vamos a la impresora Y ahora procedemos a colocar la tarjeta Y vamos a hacer el proceso Entonces la orden le dice que espere hasta los 170 a ver si enfoca bien esta, ahí está espera hasta los 170 y una vez que llega a los 170 pasa a, las, a los siguientes estamos llegando casi a los 170 y una vez que llega a los 170 se pasa y vuelve hace como una olita, una onda en los gráficos del repetir si quieren verlo inmediatamente llega a los 270 cambia digo, a los 170 cambia a 225 y continúa con el proceso entonces ahora está haciendo home se escucharon ruido, está haciendo home y una vez que haga home debería empezar a monitorear. Entonces hace el primer home, el inicial, y si es que hay filamento abajo, en la puntita lo aplasta, porque ya está caliente, y va a monitorear los puntos que le dejamos. Yo en mi caso le dejé tres puntos, ustedes pueden dejarle. digo, exacto, le dejé tres por lado, ustedes pueden dejarle dos por lado, cuatro por lado, cuantos quieran. Ah, yo le dejé 4 puntos. Si ustedes se fijan no llega al borde de.. Al, al borde mismo, sino que está un poquito antes el extrusor y más la corrección, entonces queda un tanto seca. Ahí va a seguir haciendo y vamos a dejar que corra la impresión. Como vemos hizo el RAF y el RAF absorbió la diferencia de nivel y terminó la pieza. Bien, Fea la terminó, pero terminó la pieza. Recuerden suscribirse, recuerden preguntas, comentarios y darle like al video. Muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa de CREAN3D.